Y ahora la siguiente ponencia, esta sí es la ponencia marco de, del encuentro sobre cambio climático, un conocimiento actualizado y políticas públicas que eh, llevará a cabo María Sintes tamanillo María Sintes Zamanillo eh, trabaja en la oficina de cambio climático en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ella es bióloga ambiental y eh, por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene el máster además en Educación Ambiental de la UNED. Ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el campo de la comunicación, la formación y la educación ambiental, desde diferentes ámbitos como la universidad, fundaciones privadas, también como profesional autónoma y desde la administración, tanto en el Instituto para la Conservación de la Naturaleza como en el Centro Nacional de Educación Ambiental y actualmente en el, en el Ministerio de Transición eh, Ecológica y Reto Demográfico, Transición Ecológica y Reto Demográfico, concretamente la oficina española de de Cambio Climático. Y sin más, pues le damos la palabra y, y esperamos que, que os guste su intervención. Hola, Hola muy buenos días. Eh, efectivamente, llevo poco tiempo incorporada a la Oficina de Cambio Climático, concretamente al área de adaptación, y la verdad es que mi vida profesional ha estado vinculada a, a la educación y a la comunicación ambiental, eh, tema que me sigue apasionando. Y, y de hecho, pues no, no voy a, a, a sustraerme de hacer algunas reflexiones también en torno a comunicación del de, de cambio climático, que es un tema bastante correoso, bastante complejo en muchas ocasiones. Y bueno, voy a compartir pantalla. ¿Bien? ¿Correcto? ¿Se ve bien? Perfecto, María. Vale, perfecto. Bien, pues como... Como os decía, no me puedo sustraer a lo que ha sido mi vida profesional, que, que, ha, que ha estado ligada a la comunicación del cambio climático y, de hecho, eh, sé que es muy importante el conocer, eh, cuando vas a hablar de cualquier temática, qué está en la cabeza del público que, digamos, a, a, a quién te diriges y qué entiende o qué siente el público al que te diriges sobre el tema que vas a abordar. ¿no? Y, bueno, mmm, me hubiera encantado eh, tener la oportunidad de, de dedicar un poquito de tiempo a, a hacer un, un ejercicio de, de exploración de, de vuestras cabezas. Como no es posible, eh, sí que... Bueno, me voy a permitir eh, que hagáis este pequeño ejercicio de, de autochequeo y que tratéis de, de dedicar unos segundos a responderos a estas tres eh, preguntas que, que os planteo. La primera sería, ¿qué imagen eh, viene inmediatamente a mi cabeza cuando escucho las, las palabras cambio climático? ¿Qué primera imagen me viene? después qué sensación o qué emoción asocio de forma inmediata al concepto cambio climático y después eh, plantearme eh, si creo que el cambio climático afecta ya o afectará en un futuro próximo al planeta como generalidad, a mi país, a mi comunidad o a mí y mi familia. ¿no? Eh, Bien, os planteo esto porque, mmm, bueno, eh, como, como voy a plantear luego, eh, la dificultad muchas veces de comunicar el cambio climático está asociada a toda la imaginería y a todas las emociones que desde hace décadas vienen asociadas al, al concepto. ¿no? Yo, como no podía acceder a vuestras mentes, he accedido a esa especie de, de mente universal que es Google, y, y he tecleado pues, cambio climático, imágenes, y lo que obtengo es esto. Eh, muchos planetas en llamas, eh, bastantes osos polares en dificultades graves eh, y también eh, muchas grandes chimeneas expulsando eh, gases. ¿no? Eh, bien, toda una iconografía, como veis, en el que se repiten imágenes pues, oscuras que, que generan miedo y otro tipo de emociones mmm, de desazón, de, bueno, pues de ganas de huir, entre otras cosas, y que ofrecen como pocas vías de, de salida. ¿no? Esta, esta iconografía mmm, puede ayudar a, a entender ¿Por qué es tan complejo en muchas ocasiones comunicar el cambio climático de manera útil, de manera eficaz, de manera activadora, ¿no? positiva? Por un lado, eh, desde hace décadas se ha dado a conocer como algo que está lejano, distante, tanto espacialmente, el planeta, zonas remotas, como temporalmente. Es decir, eh, se ha asociado a algo que va a ocurrir en el futuro. Se ha presentado además como un problema que afecta a, a espacios o a seres que están lejos, digamos, de nuestras preocupaciones cotidianas, a los osos, a, a ecosistemas, que vete tú a saber que es el ecosistema, ¿no? glaciares. Se ha vinculado desde luego con emociones negativas como el miedo, la inseguridad, la calamidad, la pérdida, que son eh, emociones como poco movilizadoras, ¿no? poco activadoras. Es un tema, por lo demás, enormemente grande, enormemente complejo, y esto nos genera, como personas, sensaciones de incapacidad, de desbordamiento, y nuevamente nos provoca ganas de huir o de meter la cabeza debajo de, de la arena. ¿no? Eh, no hay que olvidar, además, que ha habido un, bueno, una serie de... de de organizaciones, de empresas, de intereses, que han sembrado activamente la duda sobre las conclusiones que la ciencia iba eh, en fin, compartiendo. ¿no? Y por fin, y probablemente esto tiene más importancia de la que pensamos, el abordar el cambio climático es un reto que pone en cuestión todo el sistema en el que nos hemos acostumbrado a vivir. ¿no? Y nos exige cambios profundos de casi todo. La economía, la, moda, la manera en que producimos y consumimos, la manera en que obtenemos nuestra energía, la manera en la que nos organizamos políticamente y además a todos los niveles, desde el más privado, personal, familiar, comunitario, eh, estatal y, y hasta la gobernanza mundial. Bien, esto explica por qué es tan eh, complicado, eh, pero a pesar de todas estas dificultades, la ciencia lleva décadas advirtiéndonos de la necesidad urgente de eh, entender qué está ocurriendo con el clima y de ocuparnos de ello de forma activa. ¿no? Eh, la ciencia del clima eh, puede parecer algo muy abstracto, efectivamente lo es, pero los eventos asociados a los cambios del clima son fenómenos muy concretos. Las olas de calor, las noches tropicales, las sequías, las lluvias torrenciales, el aumento de, de la aridez... Eh, todos estos fenómenos lamentablemente cada vez más presentes en nuestro, en nuestro día a día, y desde luego en, lo, en nuestros telediarios, eh, estos eventos son fenómenos muy concretos. Y los efectos que estos fenómenos tienen en nuestra vida también lo son. Los impactos sobre la salud, los impactos sobre la actividad económica, sobre las infraestructuras, sobre los ecosistemas, sobre recursos básicos como el agua. En fin, son cosas concretas de las que tenemos necesariamente que, que ocuparnos ya. Eh, por tanto, necesitamos una iconografía nueva, necesitamos una perspectiva nueva del problema, necesitamos un discurso nuevo que nos ayude a entender que el cambio climático es un problema ambiental, desde luego, pero es un problema económico, es un problema social, es un problema ético, es un problema de justicia intergeneracional, es un problema humano que nos afecta a todas, que nos afecta a todos. Bien, tras este breve preámbulo que quería hacer, eh, vamos a, a intentar entrar en lo que son las ideas que la ciencia ha ido eh, generando, consensuando y compartiendo empezando por esta diapositiva que, que las resume, digamos, en seis ideas concretas. ¿no? La primera es que el cambio climático es un hecho. Después de mmm, décadas de confusión, de discusión de si había o no había consenso científico, la, la comunidad científica reconoce de forma abrumadora eh, que el cambio climático es un hecho. Segundo, el origen del cambio climático es lo que podríamos llamar un tipo de contaminación atmosférica provocada por lo que se llaman gases de efecto invernadero, lo vamos a ver luego un poquito más con más calma, eh, entre ellos, muy principalmente el CO2, porque es el, el, el más digamos el, el más abundante, y esta contaminación atmosférica de gases de efecto invernadero está provocando, ha provocado ya está provocando y seguirá provocando un calentamiento global, un aumento de la temperatura media del planeta. Bien, tercero, está causado por la actividad humana. Durante décadas también se ha estado especulando, o, bueno, eh, discutiendo, debatiendo sobre si otro tipo de eh, razones eh, naturales, pues eh, cambios en la actividad solar, eh, volcánica, etcétera, etcétera, podrían explicar. Eh, las anomalías que se estaban eh, percibiendo y se ha llegado a la conclusión de que la única eh, explicación es eh, la actividad humana que está ligada a una combustión masiva de eh, energía fósil, de elementos de energía fósil, carbón fundamentalmente, petróleo, gas, eh, que ha sido a partir de la revolución industrial se suele fijar en, el, en torno al 1850, eh, pues que ha emitido masivamente eh, gases a la atmósfera. Los efectos del cambio climático son apreciables ya, pero es que además van a seguir manifestándose durante siglos, incluso aunque detengamos desde ahora mismo y por completo la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, la acumulación de gases eh, que está en la atmósfera concentrada y que tarda unos cientos de años estos gases en, en digamos, en desaparecer, eh, ya ha comprometido un aumento de la temperatura que vamos a seguir experimentando eh, a lo largo de las siguientes décadas. ¿no? El tema es, cuanta más eh, calentamiento en función de las decisiones que tomemos ya. Y bien, son dos las vías de afrontamiento de este reto que tenemos por delante. Una eh, es la llamada mitigación. Mitigación significa el recorte drástico, la disminución drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir impactos futuros y por otro lado, dado que ya tenemos comprometido sí o sí un eh, aumento de temperatura con todos los efectos que ello supone, hay que preparar a nuestras poblaciones, a nuestros sistemas, a nuestras actividades esenciales para tratar de reducir en lo posible la gravedad de los impactos que vamos a experimentar y a esto le llamamos adaptación. Bien, vamos a hacer un poquito de, de historia. Eh, bueno, el clima de la Tierra, eh, a lo largo de sus en torno a 4.500 millones de años, ha experimentado cambios muy dramáticos. Es decir, no, eh, este cambio eh, climático eh, no es el primero, ni mucho menos, que ha experimentado la Tierra. Y de hecho, durante la mayoría de la historia de la Tierra, el clima ha sido mucho más caluroso que el actual. Eh, bien, la especie humana aparece y, y va evolucionando, de hecho, en medio de una era glacial, eh, la última, y lo que es el Homo sapiens moderno, eh, pues se vio sometido a cambios del clima pues, bastante drásticos, pero, eh, digamos, las, eran comunidades pequeñas, reducidas y además, eh, digamos, su modo de vida era como cazador-recolector nómada, es decir, podía ir desplazándose a lugares distintos eh, en la medida en que el clima eh, se hacía excesivamente hostil. ¿no? Eh, lo que ocurre es que tenemos una civilización, o sea, lo que llamamos la civilización humana como tal, eh, se ha desarrollado, ha eclosionado, se ha, sí, se ha, ha, ha florecido, por decirlo así, en un entorno de clima estable. Eh, es decir, durante más o menos los últimos 10.000 años, eh, la temperatura media global del planeta se ha mantenido de forma bastante estable en torno a unos 14 grados. Es como si el termostato de la Tierra ¿no? se hubiera colocado en torno a estos 14 grados. Y por tanto tenemos una civilización eh, que está ajustada a esa estabilidad climática. ¿no? Y nos viene bastante mal el que nos suban el termostato. Este clima estable se debe, por cierto, al efecto invernadero. A estos gases de efecto invernadero, que ahora tienen muy mala fama, son imprescindibles para nosotros. De hecho, sin estos gases de efecto invernadero, sin atmósfera, la temperatura de nuestro planeta sería en torno a unos más bien desagradables, menos 18 grados centígrados, temperatura media planetaria. ¿no? Por tanto, eh, hay que tener esto claro, o sea, que, que, que estamos aquí muy seguramente, por lo menos la especie humana, gracias a eh, esta atmósfera que contiene eh, gases de efecto invernadero como el vapor de agua, el metano, el CO2 por supuesto, eh, el vapor de agua incluso, que eh, atrapan, la radiación infrarroja que emite la superficie terrestre una vez es calentada por la radiación solar. Estos gases son como una mantita que, digamos, la radiación infrarroja que emite la Tierra la atrapan y nos mantienen pues, calentitos, eh, ya os digo, durante los últimos 10.000 eh, últimos años, en torno a los 14 grados de media eh, y, por tanto, el problema es eh, no de la existencia de estos gases, sino de su concentración, de su concentración. Eh, bien, en el siglo XIX ya eh, hubo científicos que describieron este efecto de calentamiento debido a estos gases que estaban en la, en la atmósfera, eh, científicas como Eunice Foot o John Tyndall, es conocido, pero Eunice fue la primera, eh, describieron este, o sea, lo, lo descubrieron y lo, descri lo describieron, este efecto invernadero. ¿no? Eh, Arrhenius, el científico sueco Arrhenius, fue un poco más allá eh, y a finales del 19 ya calculó, que, eh, cuántas emisiones de gases estaban las industrias u, eh, humanas emitiendo, las industrias basadas en el carbón, por, aquel, por aquella época, fundamentalmente, y sugirió además que podrían provocar un calentamiento global. Calculó que una duplicación de la concentración de CO2 en la atmósfera provocaría un aumento de temperatura media de 5 o 6 grados. La idea por aquel tiempo pues, fue ignorada. Y sin embargo, es muy curioso esto porque en algunos medios de la época se hicieron eco de, de, de estas cuestiones. Aquí tenéis hay un artículo muy, muy interesante que encontráis en internet, este artículo que se llama Remarkable Weather en el 1911 de Francis Molena en, una, en Popular Mechanics. Bien, pues aquí os he traducido este, este, esta pequeña cita. Dice, los hornos mundiales están quemando actualmente cerca de 2.000 millones de toneladas de carbón al año. Al quemarse y unirse al oxígeno, añaden cerca de 7.000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera anualmente. Esto tiende a hacer del aire una manta más efectiva para la Tierra y aumentar su temperatura. El efecto podría ser considerable en unos pocos siglos. Bien, en el siglo XX, que ya puede considerarse definitivamente el siglo de la ciencia del clima, pues tenemos a Calendar, que en el 38, 1938 advierte de que los niveles de CO2 crecían año a año y que la temperatura global estaba aumentando, eh, ante la indiferencia general de sus colegas, por cierto, y en el 58 eh, David Killing eh, se propone contrastar ya de forma sistemática las sugerencias de Arrhenius y de Calendar y durante más de 10 años mide sistemáticamente la cantidad de CO2 en el aire desde la estación de Mauna Loa en Hawái y comprueba en su famosa curva de Killing que está aumentando la concentración de CO2 a un ritmo veloz. Posteriormente la NOAA, la agencia americana, ha continuado las mediciones y como veis pues la curva de Killing sigue su eh, ascenso hasta ahora imparable. ¿no? Por tanto, eh, la ciencia lo ha demostrado, el CO2 es responsable principal del aumento de la temperatura. Imag mirad el gráfico de arriba, eh, estos son, esta es la concentración de CO2, eh, pues... 400.000 años, 350.000, 300.000 años, 250.000 años, 50.000 años antes de ahora, eh, durante siglos y siglos el nivel de dióxido de carbono no ha sobrepasado esta línea, que es el, el nivel eh, de los 320 eh, partes de, de carbono por, por millón, el nivel de 1950, y esta... Que es la trayectoria que viene teniendo. ¿no? Bien, eh, pero esto además se complementa con lo que la ciencia nos ha eh, explicado: y es que este aumento de concentración de CO2 se corresponde de forma lineal con la, el aumento de temperatura media global. Estas son las emisiones históricas de 1850, desde que empieza a haber medidas sistemáticas, hasta el 2020. Eh, esta línea negra y esta franja gris eh, se corresponde con el aumento de la temperatura media global. Eh, esto es interesante porque la ciencia lo que nos plantea es, a partir de aquí, en función de lo que hagamos, de cuáles sean nuestros escenarios de emisión de gases, así van a ser los escenarios de aumento de la temperatura global. ¿no? Eh, bien, ¿por qué debe preocuparnos este cambio climático? Por un lado, por su velocidad. O sea, desde 1850 la temperatura media global ha aumentado un grado. En, en determinadas zonas del globo más que en otras. En España, por ejemplo, el incremento ha sido mayor entre 1960 y 2010. Está aumentando 0,3 grados centígrados por década. Entonces, eh, esta velocidad es inusitada, no se conocía. Además, porque está provocado por todo tipo de actividades humanas, es decir, desde el cómo generamos nuestra energía o cómo nos calentamos, cómo nos alimentamos y qué eh, uso hacemos de la tierra, eh, el, el sistema industrial, el sistema de transporte, eh, los edificios, la, en fin todas las actividades humanas están contribuyendo, porque están basadas fundamentalmente en la quema de combustibles fósiles, están emitiendo gases de efecto invernadero, lo cual pues hacer cambios, supone hacer cambios en todas estas actividades. Pero es que además, a diferencia de lo que ocurría con nuestros cazadores recolectores nómadas, este cambio climático se produce en un mundo que ya está muy lleno y muy estresado ecológicamente, en lo que se ha venido a llamar la era del antropoceno. ¿no? En este, bueno, esta, esta imagen que os pongo aquí, está extraída del informe Planeta Vivo de WWF del 2016 y lo que hace es eh, hacer eh, informes en donde chequea cómo están determinados, digamos, problemas eh, del, del sistema Tierra. Y como veis, el cambio climático, bueno, esta sería la zona, digamos, de seguridad, en verde, en amarillo es una zona de incertidumbre con riesgo creciente y por, eh, por encima de esta línea, o sea, en rojo, las zonas de alto riesgo. Como veis, el cambio climático no es el peor de los problemas a los que nos enfrentamos ahora. La tasa de extinción de biodiversidad está en, en un riesgo altísimo. El ciclo del fósforo, el ciclo de nitrógeno, los cambios de uso de suelo en fin, tenemos muchos problemas, el planeta está muy estresado ecológicamente y esto, digamos, es un aditivo al, al reto que nos plantea el cambio climático. Bien, eh, la ciencia moderna eh, se ha unido desde hace ya varios años para abordar el reto del cambio climático en conjunto. En 1988, la Organización Meteorológica Mundial y el, el NUMA eh, crean este grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, conocido habitualmente como IPCC, y se constituye este grupo formado por, por miles de científicos de todo el mundo para proporcionar eh, periódicamente información objetiva, equilibrada, neutral, sobre el estado eh, de los conocimientos sobre cambio climático. Es decir, generan informes el último ha sido en, en este año, en, en el 21, del primer grupo de bases físicas, ahora saldrá, eh, irán saliendo los siguientes a lo largo del 22, pero del, del grupo que estudia las bases físicas de la ciencia climática acaba de salir en el 2021 este último informe que recoge y comparte la mejor ciencia disponible en todo el mundo sobre lo que se sabe acerca del clima. Eh, bien, yo voy a tratar de trasladaros las ideas clave de este informe súper resumido en unas cuantas diapositivas con lo que me parece que son las ideas fundamentales. La primera es que un clima estable o en equilibrio eh, se basa en que la radiación solar entrante sea igual a la energía saliente. Eh, bien, durante esos 10.000 años eh, el clima de la Tierra ha estado estable porque la radiación que entraba era aproximadamente la misma que salía porque la concentración de gases en la atmósfera se ha mantenido estable. ¿Qué pasa en el momento actual de desequilibrio? Pues lo que pasa es que la radiación solar entrante es mayor que la energía que sale reflejada de nuevo al espacio. Y ese exceso de energía se va acumulando. Eh, los océanos han absorbido la mayor parte de, esa, de ese exceso de energía, el 91%, y de ahí los problemas que están ocurriendo en los océanos y en la barrera eh, de coral australiana, entre otros muchos problemas. Eh, sobre los continentes se ha acumulado el 5% de ese exceso de calor, el hielo eh, terrestre acumula un 3% y la atmósfera un 1%. ¿vale? Entonces, hay un balance energético desequilibrado. Esta es la primera idea. La segunda es que este desequilibrio de temperaturas eh, no es, digamos, homogéneo. Hay patrones regionales eh, de distribución de ese calentamiento y el calentamiento, por tanto, es más intenso y será más intenso aún en el Ártico, sobre los continentes y sobre todo en el, en el hemisferio norte. ¿vale? Desde luego no es lo mismo que el aumento de temperatura eh, sea de, por ejemplo, 1,5 grados, que sea de 3. Es decir, eh, esto supondrá que, como veis en el, en el mapa Mundi, que el exceso de calor afectará a más zonas y será más intenso. Lo mismo ocurre con la precipitación. Las, las precipitaciones se van a incrementar en, las, en latitudes altas, en los trópicos, en regiones monzónicas y disminuye en zonas subtropicales. Como veis, el Mediterráneo es una de las zonas donde disminuye eh, la precipitación y desde luego no será la misma la reducción de precipitaciones que eh, experimentaremos con un aumento de 1,5 que con 3, que, es, que agravará muchísimo más... Eh, digamos, la disponibilidad de agua ya eh, comprometida. Bien, eh, sobre las sequías concretamente, que es un tema que nos importa bastante en, en la zona mediterránea, pues nos importa y nos tiene que importar todavía más, porque a futuro estas zonas coloreadas en marrón son las que previsiblemente van a experimentar eh, sequías más numerosas y más potentes y nuevamente no es lo mismo eh, lo que ocurra con un aumento de temperatura de 1,5 grados que con 2, con 2,5, con, con 3, etcétera. ¿no? Eh, es decir, la magnitud de los cambios va a aumentar con escenarios de emisiones más elevadas que generen temperaturas más elevadas. Bien, respecto a otro tema que nos preocupa muy mucho, los eventos eh, meteorológicos extremos. ¿no? Bueno, lo que dice el último informe del IPCC, del IPCC es que vamos a ver eh, eventos extremos de mayor magnitud, en mayor frecuencia, en nuevas localizaciones, en momentos distintos de los que acostumbraban y podemos tener combinaciones nuevas de todo esto. ¿no? Es decir, el cambio climático va a provocar eventos novedosos por su magnitud, su frecuencia, su ubicación o por el momento de ocurrencia. Y no me, bueno, no he, no he podido evitar poner una imagen de Madrid bajo Filomena porque creo que es interesante poner imágenes digamos, que hemos experimentado de forma cercana para entender lo que esto significa. ¿no? Bien, eh, una última idea que plantea el informe último del IPCC es la existencia de umbrales climáticos, que es algo, eh, digamos, importante y preocupante. Y es eh, que muchos sistemas ecológicos presentan lo que se llaman umbrales, es decir, zonas a partir de las cuales se pueden precipitar cambios muy repentinos y muy abruptos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bien, imaginemos un, un maizal, un campo de cultivo, que tiene una, una cierta, un rango de temperaturas eh, en, a, a lo largo de las cuales el crecimiento es óptimo y la producción crece. Si la temperatura sigue creciendo, el crecimiento se va reduciendo y la productividad decrece. Pero hay un punto, un umbral limitante, a partir del cual ya no es que el crecimiento se reduzca y la producción se reduzca, sino que el, el cultivo fracasa. ¿no? Y esto ocurre con muchos sistemas. Sistemas humanos, como puede ser un cultivo, sistemas ecológicos, como puede ser un bosque un ecosistema, etcétera. No vuelvo a mencionar porque lo habéis hecho, la barrera de coral. Esto es muy importante y el, el informe habla eh, largo y tendido acerca de los umbrales eh, climáticos. Bien, esto de manera muy rápida para ilustrar el enorme y complejo reto colectivo que tenemos por delante. ¿no? Bueno, en esta imagen tenéis mm, algunos de los hitos del largo y proceloso eh, recorrido que ha tenido pues, el sistema de gobernanza mundial de, de cambio climático, en torno al cambio climático. Y bueno, el hito del 2015 con la COP 21, la reunión de las partes sobre la Convención Marco de Cambio Climático, que tuvo lugar en París y que dio lugar al relativamente famoso Acuerdo de París del 2015, donde, eh, entre otras cosas, se llegó, una, una mayoría de países llegaron a dos acuerdos muy importantes, en mitigación y en adaptación. En mitigación acordaron mantener el aumento de la temperatura media global todo lo por debajo posible de los dos grados. Los dos grados porque la ciencia ha señalado los dos grados como el último umbral, digamos, de seguridad climática. A partir de los dos grados, el sistema climático puede entrar en procesos, eh, en fin, bastante inciertos que preferiríamos no conocer. ¿no? Y lo que habla, además, es de hacer todos los esfuerzos necesarios para no superar el 1,5 eh, de, de grados centígrados de aumento de temperatura media. Bien, este es uno de los acuerdos. El otro es, dado que, aun con todo y con eso, como he tratado de explicaros antes, tenemos un calentamiento comprometido para los próximas décadas, hay que preparar ya, sin, sin esperar, eh, nuestras comunidades, nuestros territorios, nuestros sistemas productivos para minimizar los impactos que con toda seguridad van a llegar. ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Qué, ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues esta imagen es bastante expresiva. Ahora mismo estamos aquí con esta ruta de emisiones. Bien, en azul tenemos la ruta de reducción de emisiones que deberíamos seguir si queremos mantener la temperatura media en el 1,5 grados de aumento y la marrón si la queremos mantener en eh, los 2 grados. Es decir, hay que hacer unas reducciones dramáticas. De hecho, limitar el ascenso de la temperatura media global a 1,5 supone que las emisiones netas globales deben alcanzar el valor cero Hacia 2050, es decir, no podemos emitir más gases de los que los sistemas de, del planeta puedan absorber. Esto supone que tenemos una cantidad limitada de carbono que todavía podemos eh, expulsar ¿no? y quemar, por decirlo así. Esto se ha calculado, ¿cuál es esa cantidad? Son 570 gigatoneladas de CO2. Y hay que saber que con la actual tasa de emisiones, este carbono remanente se consumiría en menos de dos décadas. O sea, tenemos muchísimo trabajo que hacer en muy poco tiempo. De hecho, esta imagen nos sitúa en la cruda realidad y es que mientras que esta línea verde es la ruta de seguridad de, que podría llevarnos al aumento de solo 1,5 grados y esta la naranja, es la que nos llevaría a los dos grados, pues esta línea azul es la de los compromisos actualmente presentados por los países eh, según el acuerdo de París, o sea, nos, nos lleva a los dos grados y medio casi, mientras que las políticas actuales nos llevarían, a los 2,7, 3,1 grados de aumento de temperatura. Es decir, entre esto y esto tenemos un trabajo que hacer brutal. Bueno, ¿qué estamos haciendo en España? ¿Cuál es la política climática española? Eh, el objetivo que que de alguna manera dirige esta política, es alcanzar la neutralidad climática a 2050 y esto con una herramienta básica, que es la Ley 7 2021 del 20 de mayo de cambio climático y transición energética, y algunas otras herramientas complementarias, entre otras, eh, la estrategia de descarbonización a largo plazo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Esta es nuestra ley. Como, ves, como veis, menciona en distintos artículos pues estos planes nacionales de energía y clima, la estrategia de descarbonización, el plan nacional de adaptación, etcétera, y un montón más de eh, medidas y de, y, y de herramientas complementarias para alcanzar esa neutralidad climática. Bien, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima pues pone una serie de objetivos a 2030. Por ejemplo, el 23% de reducción de emisiones, el 39,5% de mejora de eficiencia energética, eh, la integración del 42% de energías renovables sobre la demanda final y del 74% de energías renovables en el sector eléctrico, como os decía, para 2030. Bueno, la estrategia a largo plazo. Eh, tiene un horizonte a 2050 y es una hoja de ruta para una transformación de la economía española eh, que sea climáticamente neutra eh, para esa fecha. Y el Plan Nacional de Adaptación eh, al Cambio Climático, eh, en el cual trabajamos desde la oficina, pues tiene un horizonte a 2030 eh, con dos programas de trabajo quinquenales. Actualmente, de hecho, estamos terminando ya, la, ha terminado la fase de información pública del primer programa de trabajo y estamos estudiando ahora mismo las alegaciones. Bien, el Plan Nacional de Adaptación es interesante, entre otras cosas, porque entre sus 18 ámbitos de acción plantea uno, que es el de patrimonio cultural, es decir, considera el ámbito del patrimonio cultural como uno de los eh, sistemas, de los campos de trabajo en el que hay que trabajar para eh, la adaptación. Estas son las líneas de acción, la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la conservación del patrimonio cultural, la identificación y transferencia del conocimiento vernáculo útil para la adaptación al cambio del clima, y el fomento de un turismo cultural consciente, adaptado al cambio del clima y bajo en carbono. Eh, como os decía, estamos culminando eh, las medidas del primer programa de trabajo de, del Plan Nacional de Adaptación a 2025. Y bueno, pues aquí tenéis eh, las medidas que, que hemos acordado con el Ministerio de Cultura y que afectan al ámbito que, que os ocupa de patrimonio cultural. Y bien, lo voy a dejar aquí para intentar acotarme, simplemente decir que el cambio climático ha llegado al patrimonio cultural y que el patrimonio cultural, el mundo del patrimonio cultural está reaccionando con, con informes muy interesantes, eh, con bueno, planteamientos de, de acción. Hay un, este documento de, de política sobre acción climática para el patrimonio mundial. Eh, pues me lo he leído hace unas, un par de semanas y me parece que tiene un planteamiento muy interesante entonces pues nada, muchas gracias por vuestra atención, mucho ánimo y ahí a trabajar muchísimo eh, voy a dejar de compartir, ah ya me han descompartido, pues muchas gracias María muchísimas gracias a ti, ha sido una, una charla interesantísima eh, con un abordaje tan completo, tanto en el preámbulo, me ha gustado muchísimo la idea de, de que es un problema que nos afecta a todos, que es eh, lo de la justicia intergeneracional y, y, un, y un reto ético también, todo lo que has explicado en torno a las causas, los efectos, el repaso histórico y, y la mirada de la ciencia, eh, la situación actual en la que nos encontramos, el Acuerdo de París, los compromisos que, eh, que tenemos... Los países, bueno, creo que ha sido una, una exposición estupenda y, y muy didáctica a la vez para todos los que no estamos especializados en esta, en esta materia, pero que estamos interesados y desde nuestro ámbito del patrimonio cultural queremos poder abordarlo así también. Así que muchísimas, muchísimas gracias por tu participación.